Me vea por qué es que Estados Unidos, independientemente a muchas cosas que uno no está de acuerdo, porque es un país grande y ha podido ser un imperio. Igual que otros países del sistema capitalista, que aunque son capitalistas y existe la explotación del hombre por el hombre, pero tienen una serie de avances que son innegables. Por ejemplo, miren esto. ¿Quién se va a imaginar en estos paisitos, para decirlo de alguna manera, que una cosa así va a llamar la atención de nadie. Miren esto. Buscan whisky de 6 mil dólares o sequeado a Pompeo. Oigan esto. Y yo lo voy a leer para que ustedes de su propia... Eh, miren ahí. Buscan whisky o sequeado a Pompeo. ¿Qué resulta? En Estados Unidos, al funcionario de la categoría que sea y al presidente mismo de los Estados Unidos, cualquier personalidad o gobierno que le haga un regalo que pase de 200 dólares para allá, tiene que dejarlo eh, propiedad del Estado norteamericano. Oiga, se lo regalan a usted y usted no se lo puede llevar para su casa. Porque usted es un representante de ese Estado. Y aunque eh, eh, en términos supuestamente personales le hacen ese regalo, usted no se lo puede llevar. Pues mire, esto puede crear un lío fuerte. Oiga, el whisky se lo regaló el primer ministro de Japón a Mike Pompeo. Mike Pompeo, aquel que le hizo la llamada a Danilo Medina para que Danilo no modificara la constitución. Dice aquí, el gobierno de Estados Unidos investiga la aparente desaparición de una botella de whisky de casi 6 mil dólares, o sea, 5 mil 800 dólares, que el gobierno de Japón le dio hace más de dos años al entonces secretario de Estado, Mike Pompeo. El funcionario no sabe nada al respecto, aseguró un representante de él el miércoles... En un aviso publicado en el Federal Register, el diario oficial de Estados Unidos, el Departamento de Estado dijo que no pudo encontrar rastro del paradero de la botella y que hay una investigación en curso sobre lo que sucedió con ella. El Departamento de Estado informó sobre la investigación en su contabilidad anual de obsequios entregados a altos funcionarios estadounidenses por líderes y gobiernos extranjeros. La oficina de protocolo del departamento debe registrar los obsequios entregados a los funcionarios y realizar un seguimiento. Los destinatarios tienen la opción de entregar los obsequios de cierto valor a los archivos nacionales u otra entidad gubernamental o comprarlo para su uso personal, reembolsando su valor al departamento del tesoro el whisky japonés estaba valorado en 5800 dólares y fue presentado a Pompeo en junio de 2019, presumiblemente cuando él visitó el país, ese mes para una cumbre del grupo de los 20, a la que también asistió el entonces presidente Donald Trump, pero a diferencia de otros osequios, el departamento dijo que no había constancia de qué pasó con la botella, se la bebieron ellos por ahí, sería pero eso tiene consecuencias ya. <risa> el departamento está investigando el asunto y tiene una investigación en curso. El aviso no ofreció detalles adicionales. Un representante de Pompeo dijo que el exsecretario no tiene conocimiento de los y nadie se ha puesto en contacto con él para investigarlo. Y eso sigue por ahí, ya ustedes saben. Eso indica que aparentemente algo que es una caballada, porque aquí, ¿y quién ha dicho que aquí eh, eh, que se van a poner de mojiganga, dirán ellos? di que a investigar una botella de whisky, va a investigar. Cuando aquí se hacen robos de miles de millones de pesos en el erario. Y lo que se los roban ni, ni siquiera, bueno, ahora es que se está eh, dando una muestra, hay que decirlo, después que la procuradora es eh, la doctora Miriam Germán, llevando al banquillo los acusados a gente, pero todavía hay que condenarlo y confiscarle esos bienes. Y, y, y ahora está en veremos una ley de extinción de dominio público que sería la forma de confiscarle, esos bienes mal habido a ese grupo de ladrones. Porque la, la, la, la ley de extinción de dominio, no hay que esperar una sentencia, Oigan bien, no hay que esperar una sentencia para cuando se sospecha que un individuo no puede justificar una riqueza, no puede justificar una fortuna, entonces se le puede confiscar. Hay especialistas que dicen que este país no está preparado para una ley así, porque eh, dicen que, por ejemplo, la mayoría de la gente que tiene riqueza aquí, pública y privada, no hay como justificarla. Porque aquí hay mucha riqueza mala vida. Incluso no solo de gente que ha sido gobierno, de comerciantes, de empresarios. Vamos a estar claros. Eh, bueno, eh, había un gran pensador que decía que detrás de toda riqueza hay un crimen. Entonces, pero sí. Es llamativo y por algo Estados Unidos ha sido un imperio poderoso durante tanto tiempo porque para ellos poder ser imperio, tienen que respetar su propia norma y tiene que haber régimen de consecuencia. Esa botella de whisky, oigan, eso hay que buscarlo porque es que todo lo que se le regala a un representante del Estado norteamericano, es propiedad del Estado norteamericano. Oiga lo que dice, se la regalan a él, y, y si, y si el, el beneficiario quiere ese regalo, tiene que comprarlo. Aún regalándoselo. Pero, oigan, ¿de qué figura estamos hablando? Del tercer hombre en poder que tenía Estados Unidos, porque el secretario de Estado... Solamente está por debajo de, del presidente y el, el, y el vicepresidente de los Estados Unidos. Es el tercer hombre en poder. Y lo están investigando por una botella de whisky que a él le regalaron, pero que no se la podía llevar para su casa. Ustedes ven los caminos que nosotros tenemos que recorrer para ser una nación organizada, ejemplo de disciplina y que se aplique régimen de consecuencia que lo ajeno se respete y lo que establecen las normas y las diferentes leyes deben de ser respetadas. Eso es una lección, eso es una lección que en Estados Unidos y en esos países, porque no solamente Estados Unidos, en esos países es absolutamente nada que usted se puede robar si, sin tener consecuencias graves diferente a nosotros que yo no sé cómo no se han robado el Palacio Nacional yo no sé cómo no se lo han robado porque aquí se ha robado de todo tierra del Estado se le han cogido muchísimos tuipenes y nunca han sido molestados eh, eh, eh, dinero a borbotones tráfico de influencia y todo tipo de acciones indebidas y, y nunca ha pasado nada entonces eso son lecciones que hay que, que, hay que tomar en cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena, sí, buenas. Buenas Omar. Sí, un placer. Omar, aquí no, van a gente con, aquí no va a quedar gente con dinero. Porque todo lo que tiene el dinero aquí, es que hay con la gente que está en el Estado. O sea, que esa ley la veo yo feo. Pues está bien, gracias, hermano. Entonces, oigan lo siguiente. Este, los estados tienen que organizarse con sus leyes. Que se, eh, por ejemplo, para los imperios, ser exitosos, como el imperio romano, el imperio otomano, el imperio alemán, el imperio inglés y el imperio norteamericano ahora, es respetando su propia norma. El hecho de que el tercer hombre en poder de Estados Unidos, Mike Pompeo, lo estén investigando porque no aparece esa botella de whisky que a él se la regalaron. En una ocasión, el secretario de Estado, John Kerry, tercer hombre también en el gobierno de, de, de Barack Obama, le pusieron una multa porque dejó basura en el frente de su casa, que no se puede si aquí eso se, se, se, se aplicara, tú sabes lo que es lo indolente que yo veo, gente que tiran basura, gente que coge y abre una llave, sabiendo que el agua no se puede desperdiciar, y tú ves, indolentemente, pero si hubiera, mira Juan T. H. escribe un artículo casualmente, escribe un artículo, el desorden del tránsito, y, y el desorden en sentido general de esta sociedad, y él decía una cosa, eh, eh, o sea, él, él, él analizaba, que muchos especialistas dicen que es un problema de falta de educación que el pueblo dominicano eh, eh, le falta educación para poder eh, actuar de manera correcta y Juan T. H dice una cosa que yo estoy de acuerdo es falta de consecuencia ¿por qué esa gente que te hace todo eso lío y toda esa diablura cuando va, va nos dice que desde que pisan el aeropuerto de Estados Unidos ¿No se atreven a hacer eso? ¿Saben por qué? Porque saben que allí le aplican la ley. Ah, pero como aquí ellos saben que aquí esto es un desorden, ellos se cansan de hacer, pero desde que van allá son otros. ¿Y si un policía lo ve con 500 pesos resuelve? ¿Y si un policía lo ve con 500 pesos resuelve, Jorge Luis? Claro, con menos a veces, con menos. Con menos. De esto, de esto, de que pero, pero que vayan allí entonces. Oye, ¿Eh? El el lugar y el policía. Entonces, yo estoy de acuerdo que la ley es dura, pero es la ley, debe de ser dura para poder organizar este país Y para poner la disciplina, si no es así, no hay forma por arriba. Como, No, pero por arriba, esos son los primeros violadores, porque eso le mandan el ejemplo a los de abajo De que esto es un desorden y que violen todo